Oh, hola, hola, buenas tardes. aquí se va Un día sobre la Taberna Y hoy venimos a arrancar una nueva serie en el canal Es Evil Genius 2 World Domination, ¿vale? Para meterlos en contexto es un juego de estos de Ticón estrategia que nos gustan en la taberna Que hemos jugado anteriores como por ejemplo Tropico 5, Frostpunk, Surviving Mars, etcétera Que están las series por el canal Y venimos a este para ser los amos y señores del planeta, ¿vale? Nos pone en el contexto de que somos un genio maligno, que tenemos nuestra isla y a base de esbirros y operaciones en el mundo real eh, vamos corrompiendo los Los gobiernos del mundo hasta hacernos con el control completo De el, del mundo entero, básicamente. Entonces, vamos para adelante, ¿qué tenemos? Vale, bueno, cargar partida He estado jugando un pequeño tutorial Un pequeño tutorial Unas 4 horas de tutorial, vale, para entender Todo lo que hay dentro de De este Evil Genius 2 Así que vamos a una nueva partida De dificultad Vale, vamos a crear una nueva partida Genio Isla de dificultad uh. Vale, vamos a Uy, a tu aire que es? Vale, no, vamos a crear una nueva Vale, vamos a crear una nueva Aquí, vale, este es uno de los villanos Maximilian, este es con el que Haces el, el tutorial En la partida rápida, más o menos Luego tenemos Iván el Rojo Que este es más rollo militar Etcétera Zalika, que esta es A nivel más Técnico o más, bueno, para que nos entendamos, hay cuatro tipos de esbirros distintos: los normales, que son básicamente los que potencia Maximilian, que veis aquí, que los puede eh, potenciar para que trabaje mejor, luego para que entrenen más rápido y se conviertan en los otros tipos de, de esbirros, o tener la ventaja numérica a nivel de eh, coger eh, oro y esbirros adicionales, ¿vale? Para, con la gran mano de obra. Luego tenemos, y bueno, el que este. Eh... Vale, ok, puede priorizar trabajos Puede con el lanzacohete reventarlo todo cuando se te cuelan los enemigos O oh, la fuerza de la arregla Todo en el campo de batalla es capaz de reunir un gran número de esbirros de fuerza sin necesidad de pagarles demasiado Incluso sus trabajadores son duros Vale, esto al fin y al cabo nos da dinerito y facilidad de traer guerreros a no los soldados Zálica, pues entiendo que es lo mismo ordenar a los esbirros que priorizan trabajos cerca... Recibe mayor bonificación, ¿vale? Repara el instante de los objetos, apaga todo fuego que esté dentro de su aura. Usa ingenio y nanobots, vale, esto está súper guay. Los hábitos de son más hábiles que la mayoría. Vale, y luego Emma, que es rollo la... Ay... Margaret Thatcher, o tiene un aire así a Margaret Thatcher, me da no sé qué... Vale, prioriza trabajos, aumenta la capacidad de detección de los esbirros cercanos. Potencia a sus lugartenientes, reinicia sus recargas y les da un plus. Y maestría en espionaje, como presidenta de Martí, le permite conocer bien a fondo a sus enemigos. Sus esbirros de engaño son más eficientes y les resulta más fácil reducir la tensión en todo el mundo. Pues creo que nos vamos a ir. Vamos a ir con Ival en el rojo, a la fuerza bruta, al ejército, los soldados, y nada. A piñón. Vale, vamos a coger Loco con Fuerza Bruta. O sea, Iván el Rojo, Loco con Fuerza Bruta. Vamos a por ello. ¿Qué isla? Vamos a coger. Corona de oro. Paraíso tropical con casino incorporado. Rica Vegeta. Ojo, ojo, ojo. A ver, hasta aquí no había llegado yo, eh. Es imponentes team. Bueno, espérate, vamos a leer. Ya que tenemos a Iván el Rojo, vamos a leer la biografía. La vida en el ejército de martillo era demasiado tranquila. Para el gusto de Iván el Rojo. Tras hacerse merecedor de su apodo en el campo de batalla, se hizo un nombre trabajando como mercenario. Con el lanzamiento, del último genio malvado no dudó en unirse a él y demostrarle que era un lugarteniente digno. Como recompensa por sus servicios, le regaló un país, a su elección, para que lo gobernase con puño de hierro, literalmente. Los ciudadanos de Ivania nunca, nunca cuestionaron a su líder, y como su anterior jefe desapareció, pues... Allí que se quedó hasta. Allí que se quedó hasta ahora. Vale, entiendo y seguramente tendrá feedback. O sea, tendrá evolución del personaje que sería uno de los lugartenientes de. Del Evil Genesis 1. Pero bueno. Es un contexto que no tenemos. Ahora bien, Corona de Oro, ¿qué nos va a dar? A la enorme cantidad de espacio que ofrece su constructor con unas. Con sus playas de arena dorada que. Dicen, dieron nombre a la isla, suponen también una atracción irresistible para cualquier turista que quiera visitarla. Su nombre ha resultado premonitorio, ya que un reciente estudio geológico ha revelado la posibilidad de que también albergue enormes vetas subterráneas de oro, que serían accesibles para cualquiera capaz de montar una excavación. Wow, vale. Ostras, vale. Vale, y aquí más o menos te pone también la, los in, las indicaciones... De la, de la isla en general Pisos, vale, esto es importante Ver pisos, porque tú puedes construir En varias capas Esto ya lo veremos, eh Tienes como el, el origen Y luego puedes ir montando pisos Por encima Betas de subterránea, Las playas de extraños los turistas Bueno, esto al fin y al cabo Poco a poco Lo iremos descubriendo Y nos iremos adentrando, más o menos Estas son las organizaciones que hay, ¿no? Vale. Montañas gemelas es famosa por tres cosas: la montaña occidental, la montaña oriental y el puente de formación natural que, que las conecta. Los expertos dicen que toda su estructura se podría volcar en teoría si uno fuera lo bastante testarudo y habría que serlo para aceptar este desafío. El casino tiene unas vistas impresionantes que distraen a los visitantes, aunque por poco tiempo, pues el espacio resulta tremendamente limitado. Cualquiera que tenga algo que esconder... ...descubrirá a la larga que la isla es un lugar propicio para ello... ...ya que su margen de expansión subterránea... ...permite fijar posiciones fáciles de defender. Vale, esto nos mola. Teniendo en cuenta que vamos a ser... ...de fuerza bruta... Uh... ...ver pisos. Ah, vale, aquí tenemos los pisos. Vale, que esto en el anterior no los... Uh... Vale, que esto en el anterior no lo hemos llegado a ver. Claro, la idea está... Estos son los pisos subterráneos... Y aquí este es en el que estás, en el piso 4, hay que ir hacia abajo, 100%, o sea, esto es excavado. Sí, esto es excavando, vale. Entonces, tienes aquí el casino, la gente entra por aquí, entiendo, y aquí tienes tú tu... Ah, no, la gente entra por aquí, y aquí tiene un balcón, pero bueno, aquí tienes tú tu base, que la conectas por el otro lado. Bien, está guay porque puedes meter un montón de seguridad en el pasillo y con eso te libras bastante, teniendo solo una entrada, está de lujo. Vale, a ver, vamos a revisar la otra isla, esta, porque en esta no hemos visto los pisos, vale, que veis que se va reduciendo conforme va subiendo, vale, y luego esta última isla, vamos a ver datos generales, Kaioken. Perfecta para tipos solitarios, Kane cuenta con un helipuerto en posición estratégica rodeado por una cadena montañosa no muy alta, pero imponente. Gracias a las defensas naturales de la isla, cualquier visitante debe pasar necesariamente por el casino antes de poder echar un vistazo a ningún otro lugar. Debe tenerse en cuenta, eso sí, que si los invitados son del tipo que viste uniforme y empuña armas automáticas, el casino puede acabar convertido en un campo de batalla. Los nativos la reconocen cariñosamente como la rosquilla. Detalles. Uh, vale. Ok, tiene sentido. Claro, y aquí el casino es literalmente una fiesta. Vale. Y esto va creciendo para arriba. Tiene menos capas. Uy, va. Oh, Mis clics, perdón. Vale. Tiene menos capas que la otra. Pero bueno. Vale, esto es el subsuelo. Eh, creo que me va a quedar sin duda con esta, ¿eh? Exclusiva aislada, perfecto para el Que nos viene, nos viene muy bien, o al menos me gusta mucho. Me gusta mucho. Vale, ok, con esto tiramos para adelante. Nos vamos a quedar con. Eh, uy, ¿cómo era? Montañas gemelas. Ok. Entonces, ahora bien, a la hora de, de elegir la dificultad, vamos a ir a. A nivel de dificultad medio, más o menos dificultad predeterminada. No, no es fácil, pero como ya sabemos más o menos cómo funcionan los juegos tic con RTS, lo conseguiremos. Vale, nos vamos a quitar el tutorial. Perfecto. Y nada, vamos a arrancar así. El juice, que pixel tiene la capa. Por detrás, el lol. Ha quedado muy raro eso. Vale, perfecto. Vamos, para adelante. Y vamos a por ello. Empezar. Vale, maravilloso. Maravilloso. La verdad es que, no sé, es una serie diferente, distinta, que hacía tiempo que no traíamos al canal. Hemos tenido mucho tiempo que si Total War Warhammer Troya, o sea, Total War Troya, Total War Warhammer, y faltaba un poquito de, de, de esos Ticons que traíamos antiguamente en el canal, es Tropico, es eh, Frostpunk... No sé, un juego un poquito distinto para quitarnos o desconectar un poco de, de tanta batalla en los, en los Total World. Así que está bien. Se le ve poderoso al mijo. ¡No! ¿eh? ¡Oh, tiene un puño metálico, ¿eh? ¡Ay, madre, Ay, madre patria! Mi gloriosa y como ¿Cómo te echó de menos? ¿Quiere volver allí? En algún momento... Sí. De momento tenemos mucho trabajo por delante aquí. Lejos de miradas curiosas. Vale. Aunque he echo de menos mi palacio. Mi sala de guerra. Preparando un nuevo refugio privado. Un sitio en el que pueda reunir a mis aliados. Vale, perfecto. Ok, acabamos de aparcar. Entonces, esto es lo que va a ser nuestra base. Tenemos esta división aquí en esta zona. Y luego tenemos todo esto. Así que yo creo que nos vamos a quedar aquí. Con, o sea, vamos a arrancar aquí En esta zona Será se, lo mejor Vale, mira, todos nuestros Vale, aquí Más o menos este es el, el típico almanaque Que tenemos uh Vale, espérate Vamos a poner la posición. Más o menos el, el desglose Lo de siempre, los tipos de esbirros Esto es lo que comentaba antes, no que tenemos aquí Los Mineros normales, bueno, los trabajadores Y luego tenemos esbirros de fuerza Esbirros técnicos y esbirros Esto sí no, creo que este eh, Bueno, no recuerdo muy bien cómo se llaman, pero De engaño, eso Fuerza, engaño y ciencia Vale, bueno, aquí tienes el desglose de cómo va todo Y aquí los personajes De momento tenemos ahí, Iván, ¿vale? el rojo Y a nuestros trabajadores Perfecto, vale Lo dicho ya te he conocido. Perfecto. Ok. Siguiente punto. Nos vamos a los objetivos. El objetivo principal. Todo genio medido un refugio privado. Será en ese lugar donde apartes de la chusma y será caro. Vale. O sea... Cuidado. Vale. Y aquí, nada. Esto nos indica que hagamos las misiones secundarias. Vale. Para obtener o desbloquear los cuatro tipos de esbirros. La tapadera... Los de. Los de ciencia, los técnicos para reparar y los esbirros de fuerza. Vale, y las opcionales. Construir un extintor. Bueno, tres extintores. Casillas de entrenamiento. Vale. Vale, perfecto. Pues nos vamos a poner para la prueba de fuerza. Que al fin y al cabo son los nuestros, ¿no? Un poco de fuerza bruta, ¿eh? Vale. ¿Tú cuánto levantas? About 70 kilos 70, si 80. I use both hands. y 80. Oh, ¿eh? Vamos a las preguntas importantes: ¿Cuántos tiros en el pecho aguanta? ¿Eh? Un, a lo mejor ¿tú? dos. ¿Dos? Ahí <risas> quería yo llegar. Fuera de aquí, venga. Encuentra eh, a alguien fuerte de verdad y descubre cuál es su secreto. ¿Eh? Vale, vale, ok. Eh, vale, las salas de entrenamiento, vale, vamos a marcar estas, esta y esta, y así las tenemos visuales uh, vale, marcaremos entonces primero esto Capítulos secundarios, vale, con esto desbloqueamos todo, perfecto Vale, y aquí tenemos el resto, vale, de acuerdo Vale, esos son nuestros objetivos y la investigación, vale, de eso nos preocuparemos más tarde Entonces ahora Vamos a construir casillas de entrenamiento. ¿Vale? Ok, vamos a meter aquí el entrenamiento. Vale, esto es más o menos... Es la única pega, 1, 2, 3 y 4, que le pondría yo al juego. Que el... El movimiento a veces es como... O sea, no el movimiento, sino el, el la interfaz que tienes a la hora de... De construir es... Uf, a veces es tosco... O al menos es la sensación que a mí me da... Que cuesta construir... O sea, acabo de quitar precisamente esa... Vale, podemos plantar la puerta... Perfecto... Además... Además... Vamos a plantar aquí... Vale, como nos ha pedido plantar extintores... Vamos a ser listos. Vamos a plantar un extintor aquí en la puerta. ¿Vale? Otro extintor aquí. Al lado de esta puerta. Y, y... Vale, vamos a confirmar esto. Y construimos a partir de aquí. Vale, vamos a darle calor. Venga. Vamos, vamos, vamos, vamos. A ver, Iván. Vente para acá. Uf, está todo ciclado, Iván, ¿eh? Está fuerte. El general ruso ahí... Potente Vale, perfecto. Y luego construimos la puerta. Dos de tres. Me falta un extintor, aunque. Vale, ¿qué más cosas vamos a construir? Vamos a construir nuestra central eléctrica, que esto es bastante necesario en un futuro. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Uh, pero aquí tan pegado no. Eh, deshacer y seguir, vale la central como por aquí 4, vale y vamos a tirar aquí recto 8, vale y vamos a construir aquí pasillo Vale, y vamos a meter ¿Dónde está la central? Aquí Ahí no Vale, y podemos meter ahora la puerta Perfecto, y vamos a meter Los generadores Uf, está difícil pasar, eh Eh, vale, vamos a construir uno Solamente por Precaución ir añadiendo cosas Vale, y aparte Ahora meteremos aquí en este lado del pasillo El otro El otro extintor, pero la cosa es Tratar de quedarnos, o tratar de no quedarnos Sin dinero Vale, ¿Cuál era el objetivo? A ver, espérate, revisamos Podemos estar aquí dentro sin... Sin necesidad. ¿La estamos viendo en la lista en serio? Vale, obtener la recompensa. Maravilloso. Vale, buah, es que hasta, la, hasta que la arrancamos... Vale, porque no tenemos... Eh, nada de entrenamiento. Ok, entonces... Esto es la central. Tenemos la sala aquí. Y por lo menos hemos nos gana esa pasta. Pero vamos a meter. Eh, vale. Vamos a meter otra de nuestras salas importantes. Vale. Que va a ser la sala del tesoro. Donde vamos a guardar todos los ingresos. O vamos aquí a aumentar los ingresos. Vale. Vamos a poner de momento esto. Esta puerta... ¿Y cuánto nos cuesta esto? 3.000... Vale, como no necesitamos aumentar el límite... Por ahora vamos a construir la sala simplemente... Y ya está, entonces aquí tenemos un generador... Vale, perfecto, ¿qué más nos queda? Vale, vamos a meter... Sala de control, aquí tenemos los objetos, perfecto... Vale, pues vamos a meter sala de control... Aquí en esta zona de aquí... Mira, justo tenemos aquí la puerta... Bueno, la sala del tesoro lo ideal es que tampoco nos crezca mucho. O que no se nos venga muy para arriba. Entonces, vamos a meterla por aquí. Eh, o sea, la sala del tesoro aquí está bien. Porque la idea es, al fin y al cabo, el dinero que tengamos se va gastando y para afuera. Pero, ahora bien. Vamos a meter aquí uno. A ver, nuestros problemillas a la hora de construir. Vale, vale. Entonces, ahora. Vale, esto es... Tal que así, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Vale, 10, 5, 11, 8. Vale, con 8 nos sirve. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mierda, nos hemos equivocado. Me he equivocado. Vale, eso es. Vale, perfecto, ahora sí Vamos a meter ahora esto aquí Qué rabia me da siempre tú Una de piedra, venga La sala de control Venga, la puerta Bueno, voy a dejar esto sin... La sala de control sin puerta Y es un, un dinerillo que nos ahorramos Vale Ok Vale, poco a poco vamos haciendo, generando, vale no objetivo opcional, es que nosotros ahora mismo como no tenemos ingresos, no generamos ingresos aún, tenemos que inspeccionar provincias, vale esto es literalmente las provincias a las que más o menos debemos ir, vale y, y lo importante va a ser esto, secuestrar el guardia en el mapa, mundi. Vale, pero es eso, tenemos que empezar a generar ingresos antes de que, de que se nos agote el dinero Porque tenemos esto para comenzar y ya está O sea, no podemos continuar a no ser que no tengamos ingresos Porque si no, te, te mueres, o sea literalmente no, no puedes ir a más Vale, como ya tenemos aquí, vamos a tener aquí una de las salas Y esto lo vamos a estirar para allá Creo que me voy a llevar aquí a este lado vamos a meter aquí en un rinconcito vamos a meter eh, vamos a, a estirar el pasillo vale, no mucho 8, vale, me gusta y vamos a meter aquí cuartel 1, 2, 3, 4 de 4 es la puerta, creo recordar creo recordar vale, y por el momento así de chiquita nos sirve de hecho, sin esta ni nada. Vamos a ser listos. Vale, una y dos. Para que descansen nuestros guardias. Ok, bueno. Eh, esto lo añadimos tal que así. A ver, normalmente lo suelo montar así. O el tutorial lo monte así. En menos 6.000. Vale, vamos a tirar con esto. De momento. Ah, vamos a esperar. Vamos a ser listos también. Vamos a meter aquí un. Un extintor nuevo. Vale, eso es. Vale. Uh, vale. Nos van a hacer falta más generadores. Puede ser. Vale, ya tenemos aquí nuestro puesto de control. Así que. Bueno, el, el radiofónico. Vale, tenemos que ir o a... República Central de Smash o a las... Provincias Occidentales de, Yunqui, de Yunque. Ok. Nos vamos entonces al mapa Mundi. Vale, aquí... Este es uno de los guardias que tenemos. Territorios sureños de sable. ¿Dónde está el otro? Territorios Occidentales de Sable. No, Smash era el que teníamos, ¿no? Ojo. Provincias Centrales de Yunque... Provincias sureñas de Yunque. A ver. Objet objetivos. Vamos a fijarlo. Occidentales de Yunque. República República Central de Smash. A ver este. Oh, ahí se me fue la mano. Estos son Estos es más. República Oriental. Smash del Sur. Central de Smash. Vale, pero aquí no tenemos... Ningún guardia. Vale, esto es Patriota. Occidentales de sable. Es que no me acuerdo del otro. Occidentales de Yunque. O central de Smash. Mapa mundo otra vez. Nos tenemos que hacer a los controles. Vale. Centrales de Yunque. Occidentales de Yunque. Sureñas. Orientales y las occidentales son estas Bueno Pues yo creo que nos vamos a meter aquí Que al fin y al cabo es la que más cercana Tenemos de casa Luego podemos secuestrar al guardia Así que lo vamos a meter aquí 10 segunditos, inspeccionar Vale, perfecto Y vamos para allá y montamos nuestra base Maravilloso Vamos a darle calor Y claro, todo Optional esto Mira, ahora van complete. todos nuestros textos para allá Ojo, objetivo adicional completado eso hay que cobrarlo, sí o sí Vale, el extintor, perfecto Y aquí cada minutillo, cada par de minutillos Vamos sacando esos dineros Los necesitamos, porque los necesitamos Vale Perfecto, ahora Ya tenemos aquí la red criminal Vale, vamos a coger a este señor Y vamos a iniciar la maquinación Vale, entonces Ahora vamos a robar O vamos a traernos para casa ese, ese guardia Vale, vamos a desactivar esto Vamos a activar también Es que hay muchas cosas que Que tenemos que paliar Entonces ¿Dónde está? Aquí En la prisión Objetivos Vamos a construir Una sala de prisión Mira, vamos a aprovechar Y vamos a construirla aquí En este ladito Vale, que Literalmente esto de ancho no le voy a poner ni puerta. Y vamos a meter aquí en la prisión. La propia prisión. Que ya ampliaremos. Y el. La silla interrogatoria. interrogatorio. Not gold to this claro, es que esto cuesta 15.000. Bueno, vemos a ver cómo lo podemos rusear, Pero va a estar difícil. Ves, tenemos hasta que construir la cafetería para que nuestros guardias estén ok. Nada. Complicaete. O sea, es que eso, al principio son muchas cosas y como tampoco tienes ingresos iniciales, <coughs> es muy costoso. Veremos, a ver cómo lo, cómo lo hacemos. Tipo investigador. Vale. Vale, vale, vale, vale. Maravilloso Vale, nos hemos secuestrado un guardia Entonces ahora Uy, estos son informes, informes No podemos Vale, pues vamos a secuestrar Otro, otro guardia, no nos viene mal Ya han acabado la otra Pues perfecto El guardia acaba de llegar a la isla, maravilloso Vale, pero necesitamos esto se construye. <coughs> oh, pero nos falta la celda. 5.000 de oro. Pues necesitamos ese oro. Vale, va sumando poco a poco. Es que, claro, hasta que somos capaces de... De poder hacerlo. Vale. Ojo, mapa mundi. Uh. Vale, esa es nueva. Claro, estamos aquí acumulando. Vale, vamos a meter esta. Y aquí empezamos ahora. Vale, 28. Generamos ingresos pasivos solamente por tener la, la base. Pero además puedo mandar trabajadores y que en una hora nos vayan generando más ingresos pasivos. Entonces, vamos a activar esta. Sí. Y con eso generamos esos ingresos. ¿Han construido ya esto? Perfecto. Van a llevarme entonces al guarda hasta aquí. Y vale, perfecto. Y ahora lo interrogaremos. Escoltar al prisionero. Y lo escoltamos hasta la silla de interrogatorios. Venga, darse prisa. Vale, y ahora vamos aquí. Ah, mira. Objetivos opcionales. Vamos generando ingreso por maquinaciones. Está muy, muy, muy, muy bien. Vale, pues vamos a interrogar a la guardia. Vale, oh, uh, vale Gestión de esbirros, Guardia, vale, ok Nos ha dado el, el control O oh, ya tenemos el El control de, de ese conocimiento Para poder meter guardias Bueno, que si los podemos ver Debajo de todos estos objetivos adicionales Son Tiparracos bastante fuertes que nos van a ayudar A controlar la... La base, entonces Gracias a esto podemos Construir Un muñeco De entrenamiento para guardias Que tenemos el dinero No, aún no Vale, Buah, de hecho No tendríamos ni energía para poder plantarlo Vale Que esto nos lo llevamos para allá Vale, podemos, tenemos energía Para poder meter vale. Objetos el incinerador. Esto es importante porque... Es una máquina que te genera ingresos. O sea, que te genera energía. Vale. Ok, pues vamos a cancelar. Deshacer y salir. Vale. ¡Eh! ¡Una gente!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 Vale, maravilloso Vale, ok Pues haría falta poner la cafetería Construir más generadores Vamos a meter Uy, otro generador por aquí Eso es Vale, aquí pegados los todos, poner los dos Perfecto, confirmamos Vale, además el dinero Lo peor de esto es que el dinero te lo quita cuando eh, toca o, o cuando construyen el, el instrumento, por decirlo así. Vale. Power restored. Vale, he recuperado toda la energía, perfecto. Vale, habría que añadir también la cafetería. Veremos dónde ponemos la cafetería. Vale. Ok, pues vamos a plantar. Vamos a plantar el incinador porque me da mucho rollo tener las bolsas de cadáveres por ahí. Vale, entonces estos 5000 los metemos aquí. Aquí, perfecto. Ah, no, bueno, 3500. Claro, lo que pasa es que me reduce la energía. Vale, vamos a acelerar esto un poquito. Y ahora vemos los objetivos adicionales que tenemos. Vale, próximos objetivos: meter la cafetería. ¿Y qué, qué más? Qué más nos piden, qué más nos solicitan Atributos Caras conocidas Vale, los agentes, investigadores, experto Oh, por qué Vale, ahí estamos metiendo los cadáveres Maravilloso Entonces nuestros objetivos adicionales son Espérate, poco a poco Bueno, opcionales el Construir el comedor, perfecto Vale, investigar el resto de regiones Vale, pues vamos a marcar esto En la interfaz Vale, maravilloso Pues vamos a ir a por ello Vamos a construir aquí en esta zona El comedor Vamos a hacer un poquito de pasillo <coughs> Vale, más tarde Añadiremos la puerta Vale, y vamos a meter aquí el comedor El comedor es importante porque luego eh, Ocupa bastante terreno O sea, puede llegar a ocupar Bastante terreno Lo vamos a meter Tampoco hace falta que sea tan grande Así en línea recta Pero así está bien Objetos Ah no Me equivoqué ¿Dónde está el comedor? Aquí Esto sí Esto sí Vale Lo otro era la sala de chill out Vale Perfecto Aquí estamos Vale Para aguantar el tirón Por lo menos Me sirve esto no, porque si no, no pueden acudir aquí Vale, vamos a dejar esto así Que vayamos atendiendo a nuestros esbirros Dándoles lo que nos piden Y poco a poco iremos mejorando esto Vale, y ahí Iván lo voy a poner aquí Porque así soy capaz de enterarme Qué se supone que está pasando uh, Vale, un esbirro Claro, es que no sé por dónde vienen los... Hola, oh, no. vale, vale, vale. Vienen por aquí y saldrán directamente por esta puerta. Vale, vale, bueno, está bien eso. Vale, vamos a tener que construir más casillas de comedor. Yo creo que vamos a cerrar el capítulo ya por aquí. Pero, como sabéis, normalmente, pues siempre. Eh... Ojo, no vamos a completar lo de construcción de casillas de comedor. No, vale, pues vamos a echarlo un poquito. Vamos a hacer una fila más. 2 por 8, 16, con una fila nos vale. Vale, perfecto. Vale, vale, vale, vale. Eso es, eso es, eso es. Perfecto. Complete. Vale, más o menos, es que los objetivos adicionales, al fin y al cabo, te va dando pistas, al fin y al cabo, de qué es lo que necesitas en este momento. Vale, maravilloso. Y hemos amortizado la, la creación... Del, del comedor Me gusta Vale Vale, perfecto Pues entonces, lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Vamos arrancando nuestra base secreta En esta isla de las montañas gemelas Creo que era Bueno, lo dicho Así que nada, espero que os haya gustado Que os llame la atención el juego Porque solo ha hecho Nada más que empezar y poco a poco iremos construyendo Eso, nuestro imperio A lo largo del mundo Así que nada, lo dicho, seguidnos en Twitter los dos Tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción Que comentamos un poquito de todo También recordad, seguidnos en Twitch eh, Que son, bueno Abrimos una taberna de vez en cuando, vale la pena que nos tengáis Fichas por ahí Y por último suscribiros a la Taberna Roca Negra Estamos subiendo contenido de calidad Y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo Así que nada, eso y todo Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego, adiós